...te hace el texto, bueno, tiene, tiene curiosidad, mi te lo voy a dar a nivel privado, mi querida amiga. Seguimos, señor director, aquí, con las más informaciones. Esta campaña yo la veo muy bien, yo le dije que esta campaña de concientización que el PLD debió hacerle en marzo del año pasado... No habríamos evitado todo esto, la gente estaría más consciente porque el dominicano le ha perdido el miedo al COVID, es muy peligroso. Y el coronavirus está matando. Hoy me llamó un amigo y ese amigo me dijo que eh, estaba en cuarentena porque la familia completa de su esposo y la suya le dieron todos positivo con uno solo y que salían de una cuarentena a otra. Eso era 15 días ahora y 15 días ahorita, 15 tiene tres meses en eso porque además... Murieron dos amigos y familiares también queridos, cercanos, dentro de lo que está nuestro amigo Diego Alcalá. Gracias, a Gustavo Quero allá en La Peña, y mi amiga Carmen Aquino, que, que gracias, que, que se le vamos a ver. Bien, pero entonces, siempre los mensajitos los voy a leer después de las informaciones, para la gente que esté pendiente de eso, para no interrumpir el ciclo informativo aquí, no perder el hilo. Vamos, señor director, entonces... Ojalá que todo el mundo se concientice y sepa que el COVID no es un relajo. Todo el mundo está enterrando a su gente. Seguimos mintiéndole al pueblo en lo que el ministro dice no se debe mentir la prohibido médico indicarle a nivel privado. El ministro de Salud, en Plutarcuaria, se le indica a su paciente. Es un país de doble moral. Lo que quiere decir que aquí sálvese quien pueda, porque el que no se ayuda a sí mismo se jode. Esa es la palabra. Qué, qué pena que tenga que utilizar esa expresión tan vulgar? Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Pitágora. Le hablo a Alexander. Dígame, Alexander. Eh, yo le mando un videito. Sí. le sí. mando un videito ahí de, sí. de un sí. accidente que hubo en la para que usted lo tenga ahí pendiente. Ese no, accidente, ese no accidente hoy... Ah, muchas gracias, muchas gracias. Uva, uh, víctima mortal. Es que yo soy de San Francisco. Yo estoy residiendo aquí en Sánchez. Cualquier cosa que usted necesite por aquí. Sin pagar una modificación, si no, pagarme algo de dinero, nada, no, no me tiene que pagar nada. Cuando usted me mande, yo le grabo, se te va grabar y le mando su Muchas eh, gracias, es muchas tú, gracias. Tú. Usted me corresponsal allá a partir de hoy, Alexander, así que todo lo que suceda ahí, Samarán Sánchez, envíenlo con mucho gusto. ¿Estás perdido, Alexander? Sí, es? sí, no, no hay problema. Para yo guardar creo Alexander Durán, Ah, muy de San Francisco. bien. Ah, muy bien, un placer y gracias por seguirnos desde allá, desde Samaná Sánchez. Sí, estamos recibiendo aquí, ya que sabe cómo Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí, fajado viendo desde Samaná, ¿no? a ver si ya nuestro corresponsal allá, ya, ya lo saben, la gente de, de Samaná, cuando escuchen el nombre de Claudio Alexander Sánchez, que estará como corresponsal pues, nuestro, voy a proceder a, a guardar tu numerito por acá. Gracias por esa referencia a este programa y, sobre todo, a mi persona. Voy a proceder a guardarlo. Me va a dar un permiso. Muy bien. muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, lo vamos a poner ese accidente en un momentito. Seguimos aquí. Y voy a decir algo del COVID. Yo todos los días digo algo nuevo y la gente me escucha. No solamente la cantidad de gente enferma, de muertos que veo, de gente enterrando a sus seres queridos. Es que yo saqué eh, una media, dirían los aritméticos, los matemáticos. Y el promedio que daba de contagio diario cuando comenzamos en marzo Comenzó el contagio con 300. Cuando más alto se vio, 584. Y ahora la curva epidemiológica de contagio diaria, es de 1800 y 1900, y hemos tenido días de 3000 y de 4000 contagios, que no lo ha dicho ahí, salud pública. En estos días. Y yo les voy a demostrar con qué. Recuerdan ustedes que yo le dije, yo le estaba investigando eso hoy, que a un médico lo mandaron a callar no médico cualquiera, funcionario de este gobierno, director del hospital, Robert Rick Cabral, que él dijo, la nueva cepa del virus anda aquí. Está bien que después lo mandaron a callar, cállate la boca, lo que tú dijiste no fue así. Donde dije, dije, dije, Diego, y donde dijiste, Diego, dije, dije. Pero yo tengo el video donde él lo dice. Y eso no se puede borrar. Él no puede decir, yo no quise decir eso porque está claro lo que ¿Qué quiero decir con Que si usted no se cuida, hermano hermano, si usted cree que no está pasando nada, usted va a enfermar a su familia. Esto es una cuestión de responsabilidad individual. Porque usted saben que usted se convierte, cuando usted es irresponsable y lleva la enfermedad a su casa, usted se convierte en un asesino es un asesino que está matando a su familia. Y fíjense que antes se contagiaba uno, una familia, otro no. Ahora cuando se contagia un miembro, yo tengo un amigo que me han llamado de Santiago, de la capital de y me dice, aquí le dio a mi hermano y nos contagiamos los 10, 12, 15 y todo el que entró por acá. Porque le han dicho a ustedes que es altamente contagioso. Entonces yo me pregunto, si hay una mayor cantidad de contagio ¿estará aquí la nueva cepa, como dijo el director del hospital, Robert Brown. Vamos a ver, en un momento. Sigo aquí entonces. Vamos con los moradores del sector 24 de abril eh, que están denunciando el cúmulo de basura en el río Guzmán. Una persona eh, que estaba en la línea, que me llama nuevamente, que me dijo que tenía una, una denuncia y sin querer, eh, eh, como estábamos dando una información, no pude ponerlo. Así que llámame nuevamente para que me diga cuál es el sector que está inundado de basura, me dice esa persona. Vamos ahora con el 24 de abril, la número 9, señor director, de las noticias locales. Le solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente, por favor, que mande una brigada para ver si saneamos el río Gumán, ya que estamos padeciendo de muchas enfermedades. Nuestros niños se están enfermando, tenemos peste de mosquitos, tenemos muchos ratones, siempre todo un sinnúmero de animales que tienen que ver con esta peste. Por favor, le pedimos al Medio Ambiente que si son capaces, que mande una brigada para sanear este río. Nosotros estaremos aquí para atenderle la mano. Por favor. Mira, es mi leyenda, como está este río Guzmán, mm -hmm. dividiendo con el sector Yugambia el 24 de abril. Ve como estamos, sobornados de basura, que a la hora que este río baje, nos vamos a jugar todo lo que llevamos cerquita. No aguantamos y nadie sale. Vienen y, y pican ese palo y ve cómo lo dejaron, en el medio del río ahí. No hicieron nada porque lo dejaron en el medio del río y estamos sobornados de basura. Y este río se está sobornando y nos vamos a jugar todo el mundo aquí. Ayer cayó una harina y ya estaba, era sobornado, llenándonos de agua. Bueno, qué pena, ¿eh? eh Le voy a decir algo. La ciudad a luz se abandonaba. Parece mentira que tengo que citar a los camiones viejos de Tartarlado del antiguo sistema y citar a uno que fue sometido a la acción de la justicia, Félix Rodríguez. El sistema de recogida de basura era mejor. Buenas noches, jamás menciones. Si me mencionas, no empecé a salir este programa no sale más del aire. Buenas noches. Sí, dígame usted. el coronavirus, yo no sé para qué quedan de noche, es que se quede de cosa. Ah, porque el coronavirus. Oye, oye, oye esto. No, no, oye esto. Espérate, espérate, oye, que el COVID-19 no sale de día, él se esconde de día y nada más sale en la noche a meter miedo y enfermar a él. Ah, ok, parece que sí. Porque en hoy día todo el mundo empaquetado. paquetado. Y abran eso y que pongan regla a la gente, que anden con su mascarilla, una gamba puesta, porque también se pega por los ojos. Por por y ¿Es? que le pongan regla, pues va así, si no. Uno se la, uno uno sin trabajar y otro trabajando. El que no está trabajando está, está rodeado. Eso es verdad. Porque, a ver, el que está trabajando está bien, pero el que no está trabajando está rodeado. No, el que está en la botella del gobierno está muy bien. No, eso también es aquí de la vida. Pero, ¿qué pasa nosotros los que no tengamos nada que tengamos que buscarnos en el día a día? Estamos feos. Eso es verdad. Entonces, si esto que le queda no nos cuadra, por pues, lo menos a, menos, más cuadros, a mí no me cuadra ni a miles de gente que se busca que su moro día a día. Eso es verdad. Eso pero, es oiga, verdad. No, a mí, me, a mí me dicen que yo soy muy arbitrario cuando yo digo que deben abrir todo esto y que cada quien, pues, y el que vaya a la policía en vez de noche, que vaya de día a los establecimientos. ¿Usted quiere ver gente, contagi ¿Usted quiere ver gente contagiándose de COVID? Vaya al banco de reserva ¿Usted quiere ver gente contagiándose de COVID? Vaya a los colmadones. ¿Usted quiere ver gente contagiándose de COVID? Vaya a las plazas. Usted cree que ve gente contagiándose de COVID, vaya a los centros médicos repleto, lleno, todo, y no es regla de nada, y son centros pero médicos. Es todo lleno, pero mira, yo iba, yo iba a renovar la licencia de conducir hoy, y la fila hacía un arco así, y eso era algo monstruoso, y eso, que son gente eficiente, porque trabajan bien, pero en todo el mundo repleto donde quiera.